Vale. Eh, sí, pues vamos a empezar. Vale, pues eh, no sé si hay que cerrar las puertas o, o no. Venga, vamos. Eh, bueno, entiendo que ya tenemos ya todas muchas ganas de, de acabar la maratón esta. De, y estamos en esta mesa eh, que de alguna forma, eh, bueno, el título que lleva ¿no? de patrimonio inmaterial y así, en realidad a lo largo de estos días han salido en, en varios momentos, ¿no? Pues desde la conversación entre Lloriane y Francesc, la feria que teníamos ahí, eh, los gaiteros, los conciertos, ¿no? han, bueno, han aparecido ¿no? cuestiones relacionadas con el patrimonio material. De hecho, en algunos momentos también quizás se ha abordado esta dimensión digamos, más terrenal ¿no? del patrimonio inmaterial. Pues pienso en el Museo de la Vida Rural de la Espluga franculí, en el Pozo Santa Bárbara de Mieres. ¿no? Y, y que es un poco por donde va a ir esta mesa, ¿no? como esta, esta dimensión más apagada al terreno ¿no? y relacionada con, con, el, con el territorio así, de, del patrimonio inmaterial. Eh, es cierto que, a diferencia de lo que ocurre quizás con lo que podríamos llamar las expresiones de las artes populares tradicionales, ¿no? rurales, eh, Esta dimensión más económica o ecológica eh, no se ha visto sometida a a la instrumentalización propagandística, que de alguna forma eh, eh, blande ¿no? la, el arma arrojadiza de lo que podríamos denominar folclore, eh, para airear y enrarecer el ambiente con los aromas más rancios de lo identitario. Pero, eh, y si no se ha producido precisamente esta instrumentalización a lo largo de los dos últimos siglos, en buena medida es porque eh, el consenso de la ideología del progreso ¿no? eh, presentaba muy pocas fisuras eh, en, todos, en todas las facciones que se, se han batido digamos, en el círculo de la política ¿no? a lo largo de la, de la modernidad. ¿no? Y es cierto que, que la gente que trabaja en, en el ámbito ¿no? de estas artes populares tradicionales eh, tiene una ardua tarea ¿no? para, de alguna forma, cribar o liberar a estas expresiones culturales de esta pátina de naftalina ¿no? eh, que la recubre ¿no? para visibilizar y, y de alguna forma eh, aflorar ¿no? todo lo que tienen de, de irreverentes, de insurrectas, de, de generadoras de dinámicas comunitarias, etcétera. ¿no? Eh, es cierto que la gente que en algún momento, de alguna forma, reivindicamos el legado económico, ecológico eh, de los pueblos campesinos eh, de alguna forma, eh, lo que, eh, por un lado, eh, lo que abrimos digamos, es que nos asomamos al abismo ¿no? de nuestras certidumbres, o de nuestros miedos y automáticamente nos situamos en el blanco de, de todos aquellos que nos van a acusar de nostálgicos, patológicos, eh, incurables. ¿no? Entonces, a pesar de ello, frente a la crisis ecológica cada vez más innegable y a lo que podríamos decir, una especie de desorientación existencial, ¿no?, eh, inherente a este confinamiento civilizatorio voluntario ¿no? en el que se desarrollan nuestras vidas, eh, pues hay gente que consideramos que el legado económico, ecológico del campesinado o de la cultura campesina, ¿no? en su acepción original ¿no? de, del término, pues tiene cosas que, que aportarnos, ¿no? Desde cuestiones muy prácticas, muy aplicadas, que hoy saldrán algunas, ¿no? de, de, de técnicas de producción que a la vez son técnicas de conservación de los recursos o un modelo económico en lo que la esfera productiva y reproductiva se funden, ¿no? eh, hasta sistemas de conocimientos, que con una extremada fineza ¿no? o delicadeza son capaces de interpretar y manejar lo vivo, ¿no? sin necesidad de recurrir a autopsias o vivisecciones, de convivir de forma natural con la incertidumbre, con lo desconocido, con lo misterioso, de, de alguna forma eh, de generar ¿no? eh, miradas sobre el mundo eh, basadas en un arraigo fisiológico ¿no? del cual emerge, no sé cómo decir, ¿no? como una subjetividad consciente de, o sea, que se conforma en relación a, a su arraigo fisiológico ¿no? con el territorio, ¿no? eh, que se conforman en el sentido de coformación, ¿no? de esto que en agroecología se llama la coevolución entre los pueblos campesinos y sus territorios, pero también conforma en, el, en, el, en la acepción de de contentarse, ¿no? de, de ser consciente eh, y asumir los límites eh, físicos que impone nuestro estar en, en el mundo, digamos. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cada vez más experiencias en el ámbito de lo agroecológico que, que trabajamos ¿no? en, en la recuperación o en la adaptación a la traducción de, de ciertos conocimientos campesinos y de ciertas técnicas desde todo el, digamos, ¿no? el eje de la diversificación productiva, desde las escalas más eh, macros ¿no? de, de valle o de finca hasta la recuperación de variedades locales o de razas eh, ganaderas autóctonas, a, a cuestiones no sé, como más técnicas de todo el boom que hay en ciertos subsectores de la atracción animal, ¿no? etc. ¿no? También es cierto que en el mundo de las manufacturas, ¿no? eh, de alguna manera, los últimos años quizás aquí de forma más incipiente, pero en otros lugares del mundo de forma más evidente, digamos que podría haber una especie de, de recoger la herencia de esos eh, idealistas ¿no? de, de finales del XIX, me refiero a William Morris y sus colegas de Arts and Crafts, ¿no? de, de ¿no? Que, que los pobres se levantaran la cabeza de la tumba, ¿no? que ellos ya se lamentaban de, de la miseria del mundo ¿no? que estaban generando todas las mercancías de mercachifle ¿no? que, que producían la industria de finales del XIX. Entonces, si hoy levantaras la cabeza, en fin, no lo, lo que les pasaría. Pero pues, ¿no? como toda una corriente de, de gente pues, que desde la, la imprenta hasta los tejidos, a la bioconstrucción, ¿no? pues están como intentando eh, repensar ¿no? cuál es la actividad ¿no? que desarrollamos en eso que Ana Arendt hablaba, ¿no? de la esfera del Homo Faber, ¿no? de, de esas actividades que generan la infraestructura ¿no? de, del mundo que habitamos. ¿no? Y también desde el ámbito de la producción cultural y artística, pues hay experiencias que, que entran a, a trabajar con, con este legado o este patrimonio biocultural ¿no? de, de, del mundo campesino. ¿no? Entonces, en la mesa que, que tenemos ahora, eh, pues bueno, han, se han convocado tres experiencias que, que de alguna manera, ¿no? en ámbitos específicos, pues trabajáis con parte ¿no? de este legado económico, ecológico del mundo campesino y seguramente al menos para mí lo más interesante y es uno de los nexos que hay entre las tres experiencias es que no solo se trata de proyectos que, que buscan ¿no? cómo eh, situar ¿no? estas prácticas ¿no? en el contexto actual, sino que lo hacen eh, a través de una estrategia in situ, pero sobre todo in vivo. ¿no? Son eh, afortunadamente prácticas que todavía no han desaparecido eh, de, de los lugares en los que están. Es cierto que su situación es muy precaria, ¿no? como ahora nos contaréis, pero quizás a diferencia de otras experiencias ¿no? que, que tanto abundan en, en esta en este puente entre lo cultural, turístico y etnográfico, ¿no? me refiero a todos estos museos etnográficos y que, como hemos visto, pues hay intentos ¿no? muy interesantes de, de repensar estas, estos equipamientos o estas iniciativas, pero en este caso, en el caso de hoy, tendremos la ocasión de conocer tres experiencias que todavía trabajan con, con elementos de este legado que, a pesar de de los pesares se mantienen vivos en el territorio y sin más pues eh, debemos disculpar eh, a Lara que ahora la veremos en la pantalla que, que finalmente no ha podido venir por razones ajenas a su voluntad y, y ella nos va a hablar desde la pantalla desde un pequeño pueblo de, de Granada y ella... Eh, Creemos que no te puedes quedar, ¿verdad, Lara? Porque tienes que ir luego a dar una clase. Entonces, bueno, no va a poder estar en el turno de... así un poco, ¿no? En la conversación que vamos a tener. Entonces, le pasamos rápidamente la palabra a Lara y luego, bueno, no sé si... Bueno, luego os presento después. Muy bien. Luego les presento, ¿vale? Si lo no me escucha, ¿no? Sí. Pues mucha, muchas gracias. Eh, por la invitación y por la adaptación, ¿no? la resiliencia a todas las circunstancias que han surgido para que finalmente no podía estar allí y va a ser todo telemático y en el rato que, que dispongo. Eh, sin más preámbulo, bueno, yo me voy a centrar en el, en el proyecto Memola que hemos trabajado en la zona de Sierra Nevada, eh, creo que también de la Alpujarra. El área de Sierra Nevada tiene, bueno, es una, un área protegida, patrimonial por una reserva de Biósfera, parque natural y parque nacional, y eso, eh, a pesar de, esta, de esa protección, hemos ido viendo que en la actual, hasta la actualidad se ha ido abandonando las prácticas agrarias, se ha ido produciendo una despoblación de las zonas rurales, se tiende a una conservación de este paisaje desde una perspectiva conservacionista y naturalista, y sin tener en cuenta que se trata de un paisaje humanizado, un paisaje vivo y entonces enseguida pues, surgen tensiones entre la administración y las comunidades rurales que han ido manteniendo este paisaje, ¿no? dando lugar a un deterioro del paisaje. Como vemos, eh, son dos imágenes de un espacio como estaba eh, cultivado y lo que nos encontrábamos ahora con el abandono de esas acequias, el abandono del paisaje y el riesgo que producía bueno, de incendios, etc. El proyecto Me Mola, pues... Eh, era un proyecto interdisciplinar en el que había eh, a nivel europeo, en el que participaban numerosos países, y en el que teníamos agrónomos, hidrólogos, eh, grafólogos, arqueólogos, historiadores, botánicos, etc. ¿no? Y cada, en cada una de las zonas, de forma interdisciplinar y transdisciplinar, estuvimos trabajando sobre esos paisajes culturales. Centrándome en Sierra Nevada... Eh, nosotros eh, trabajábamos con las comunidades de, de regantes, especialmente las comunidades locales, ¿no? pero estas comunidades regantes con una relación eh, bueno, de tú a tú. Eh, vivo, me gusta poner esta imagen porque no se ve quiénes son esos investigadores y quiénes son esos miembros de la comunidad con los que hemos ido generando una relación. Nuestra forma de trabajar era a partir de la recuperación de una acequia que llevaba, iba a ser tiempo abandonada, y íbamos trabajando diferentes aspectos. Desde bueno, el empoderamiento de estos colectivos, creando unas asociaciones eh, de comunidades regantes históricas de Andalucía, la primera asociación que, que de, este, de este perfil. Encuentros de saberes, trabajando la parte educativa para, para que no se produzca ese abandono de los saberes tradicionales y que haya una transmisión de esos conocimientos a la juventud y que además quiera mantener este, estos paisajes una parte más turística para poder llegar a la, que las personas urbanas puedan entrar en contacto con estas comunidades, el trabajar el tema de la agricultura ecológica, ponerlo en contacto con cooperativas, bueno, exposiciones, etc. ¿no? Y bueno, lo que hacíamos es recuperar esas acequias de forma tradicional y tal y como nos decían los miembros de la comunidad de regantes. Durante el tiempo que duró el proyecto, se recuperaron nueve acequias, eh, casi 19 kilómetros, se trabajó con siete comunidades regantes, participaron más de 700 voluntarios y en el que, además, involucramos a numerosas organizaciones, de asociaciones eh, de medio ambiente, colectivos locales, otras administraciones, ayuntamientos, etcétera, eh, eh, universidad eh, de diferentes otros sitios que querían participar, y bueno, pues se hacía en la temporada de, de, de regadío, antes de empezar esa temporada se recuperaba esa acequia y, eh, como digo, se ponía en funcionamiento con, con, con medios tradicionales. Por ejemplo, aquí en esta imagen, eh, nosotros llevábamos los materiales con el burro, en este caso es un investigador quien, los, quien está aportando ese material. Tenemos, a, por ejemplo, al presidente del Centro Unesco de Andalucía, haciendo muros en piedra en seco y un miembro de la comunidad de Regante arreglando un tramo eh, donde se estaba filtrando el agua. Lo mismo, me gusta ver, eh, poner estas fotos porque eh, todos, desde de, de, de nuestra perspectiva, ¿no? de nuestro trabajo, pero de, siguiendo eh, las tradiciones y lo que ellos nos iban enseñando a nosotros, íbamos haciendo estos trabajos. Las comunidades de Regante son comunidades de colectivos, principalmente masculinas, hay muy pocas mujeres... Y la mayor, el mayor parte, eh, bueno, un colectivo mayor que se está jubilando, se está retirando y no hay re, el relevo generacional. Y eso es una de las cosas que, que nosotros quisimos insistir y trabajar para que pudieran continuar. Por eso, bueno, en esos encuentros de saberes eh, podíamos eh, intercambiar conocimiento enriquecer esos conocimientos tradicionales eh, con la parte científica. Hacíamos, por ejemplo, eh, mapas participativos para recoger esa información eh, recogida de fotografías antiguas para ver la evolución del paisaje, y en este caso intentábamos involucrar sobre todo a las mujeres y, a, y a hacerlo eh, ver a los, a, bueno, a los colegios ¿no? de la zona, grupos de discusión sobre alguna temática y eh, ver eh, zonas de actuación o objetivos que queríamos jugar, sobre todo, por ejemplo, en uno de los problemas que tienen estas comunidades, eh, la presión a la modernización y de dejar de ser tradicional en su gestión la de la acequia poniendo gomas de riego y eso llevaba eh, como punto negativo es que porque el paisaje se deteriora porque ya no se está manteniendo esa acequia eh, filtrando el agua y empapando los acuíferos entonces desajusta totalmente el sistema no y, y premia la parte económica no de intentar eh, vender productos y cuando, y no se está premiando ese mantenimiento del paisaje no y eso, esos saberes tradicionales. Bueno, aquí con, lo, con la Juventud, ¿no? intentando llevarles con miembros de la comunidad para que aprendieran eh, cómo se medía el caudal y ellos cómo repetían eh, esas medidas. Y eh, la parte, otra parte importante es, bueno, pues ese empoderamiento, ¿no? Crear esa primera Asociación de Comunidades Regantes Históricas de Andalucía eh, que empiecen a funcionar de forma colectiva, porque estas esta personas, bueno, cada uno trabaja, eh, se organizan conforme a su comunidad, pero luego eh, solamente se relacionan con otros pueblos en el caso de dividirse el agua y en el caso de disputa, pero no tenían esa, esa visión colectiva de eh, bueno, pues tener unos objetivos y, de, y una defensa común eh, para poder eh, bueno, llegar a, a la administración. Se hizo la recuperación de variedades locales, como la papa de copo de nieve, y se formó agricultores en, en producción ecológica y se les puso en contacto con cooperativas y tiendas de de, bueno, de producción ecológica de Granada. En el caso de, quiero decir bueno, que, que me hubiera gustado poneros un documental, pero no contamos con ese tiempo, quiero invitaros a entrar en, en la página web del proyecto y sobre todo en el canal de YouTube, en el que vais a ver que hay uno, unos documentales sobre la recuperación de la acequia, que ha, reci, ha recibido premios, como el de España Nostra, eh, y unos vídeos que también pusimos sobre para concienciar sobre la importancia de, de estos sistemas y por qué se deben mantener, ¿no? ¿Qué, qué funciones están generando. Y a partir de ahí, bueno, pues muchas gracias y espero a ver si me da tiempo poder participar en el debate. Gracias. Muy bien, Lara, muchas gracias. La verdad es que es una pena porque antes de estos días nos hemos estado reuniendo así en la pantalla y ya casi que joder, ¿no? nos hemos quedado como, joder, ¡qué pena! Y, y realmente, bueno, el proyecto de Memola o, ha explicado muy brevemente, pero bueno, merece la pena. ¿no? Es un ejemplo muy interesante de lo que algunos llaman ciencia ciudadana, igual otros preferimos hablar de investigación, acción participativa o a, a investigación ¿no? con, con la gente pero realmente ¿no? como un ejemplo de, de cómo, bueno en este caso desde la academia, ¿no? pues pueden eh, trabajar ¿no? eh, codo con codo con, con la población local y con los agricultores y ganaderos. ¿no? Y si Lara viene a contarnos esta aproximación ¿no? desde ¿no? Como de proyectos de generación de conocimientos más cercanos a lo académico, así, eh, las dos experiencias que nos quedan son eh, experiencias que de alguna forma... Eh, abren ¿no? eh, la zona de esta confluencia desde prácticas artísticas ¿no? en clave contemporánea entonces bueno, sin más eh, betina todo tuyo okay. <ríe> hola hola buenos días bueno soy betina heiselman del colectivo Nexodos y bueno pues para no pasarme del tiempo quería hacer una presentación y antes pues agradecer a la organización del foro que podamos estar aquí porque somos un eh, un proyecto joven y la verdad es que es muy importante poder conectar con otros mmm, proyectos similares, ver la problemática y las soluciones y captar ideas ¿no? el copia y pega que decía antes alguien ¿no? entonces sí, eh, creo que sí que me puedo levantar ya bien, bueno, pues Nexodos es un, un colectivo de creación contemporánea y periferias, esto se traduce en que somos un una asociación sin ánimo de lucro. Eh, somos 14 personas profesionales del mundo de la cultura y del arte y trabajamos y hacemos eh, proyectos que están bueno, eh, situados en las periferias. Bueno, no solamente geográficas, sino también el tipo de proyectos que realizamos o la manera en que trabajamos con el arte. Ah. Eh, hasta el momento pues, eh, hemos puesto en marcha cuatro proyectos Empezamos en 2017 aquí en Asturias, en un pueblo que se llama San Román de Candamo, con unas intervenciones artísticas. Y dos años más tarde pues, pusimos en marcha un, un espacio expositivo en Mozón de Campos, un pueblo en, en la provincia de Palencia, que tiene una programación estable. Y también un sello discográfico de música experimental eh, que se llama Vestíbulo. Y el proyecto Rehacer, que nació en 2020, es del que vamos a hablar ahora un poco más en profundidad, porque está muy relacionada con la temática de la mesa, de, de recuperar pues, la memoria y, y, y el patrimonio eh, portillo, que es donde se, se desarrolla este proyecto, está en la provincia de Valladolid, es un pequeño pueblo con gran tradición alfarera. Eh, yo tengo mi taller allí hace más de ocho años y, como se hablaba en la mesa anterior, eh, es muy importante eh, cómo se crean los vínculos y cómo, cómo, eh, cómo nos comunicamos con la, con la comunidad. Entonces, eh, nuestros proyectos siempre tienen… Eh, tenemos una relación personal con, con el territorio, ¿no? Por bien trabajamos allí, vivimos allí o es nuestro lugar de origen… Eh, y bueno, yo me encontré con este pueblo maravilloso que tiene gran tradición alfarera porque a mediados del siglo pasado pues, había más de 50 alfares. Y con la erupción del plástico pues fueron desapareciendo y bueno, en la actualidad quedan 7 alfares en activo. Aún así, esto es extraordinario porque como sabéis, pues en España prácticamente ya no quedan y bueno, en Europa menos todavía. Eh... El modelo de producción que tienen pues, es, muy, es muy duro. Tienen, eh, que, mmm, tienen que producir muchísimas piezas a un coste muy bajo y eso no resulta atractivo para la juventud. Entonces se encuentran con la problemática de que no hay un relevo generacional. Eh, aquí en Raizano nuestro, nuestro proyecto Rehacer que eh, trata pues, de recuperar la memoria de la, de la alfarería hacer un trabajo también de, de transmitir este patrimonio y, por otro lado, pues, eh, dar nuevas, eh, hacer relectura de lo, que, de lo existente pues, para buscar otras soluciones de futuro. Eh, es una alianza con la Asociación de Alfareros, por supuesto, y con Tearcal, que es el Centro de Artesanía de Castilla y León. Eh, tenemos mm, cierto soporte de, del Ayuntamiento de Portillo y de la Diputación de Valladolid. Mm, comenzamos con, con la labor de, de recuperación, haciendo pues, una labor de, de documentación, haciendo fotografías de los alfares, de los alfareros que en actualidad están trabajando y, y ahora hemos empezado también a hacerlo sobre los espacios que están cerrados, que todavía existen, y además eh, pues eh, queremos con esto pues eh, eh, hacer un archivo que, que se dedique al pueblo y ¿no? eh, también hacemos un, estamos haciendo entrevistas a, a los alfareros empezando por los más mayores eh, para también para crear un repositorio audiovisual y por otro lado eh, también pues eh, es muy importante hacer conversatorios, eh, pues eh, en este caso, pues, por ejemplo, en la imagen pues, se ve con las mujeres que trabajaban en los alfares desde niñas, y, y e incluir al pueblo. Entonces comenzamos, además en la pandemia, a crear un grupo de Facebook invitando a la gente del pueblo a que, a que conociera el proyecto y a que nos eh, mandara a sus fotografías, que hablara sobre lo que recuerda, etc. También se han hecho talleres pues, eh, in situ, que, que, que podían ir a un sitio físico y teníamos, hemos hecho exposición con las fotografías que van mandando, teníamos mapas y entonces pues eh, para cada uno recuerda algo y mm, bueno, era bastante entretenido porque todos tenían motes y, y entonces nosotros, eh, para nosotros era <ríe> muy lioso, muy difícil. Mm, la labor de transmisión pues eh, tiene una parte de, de divulgar y otra de formación, ¿no? Hemos hecho muchos talleres eh, diferentes, talleres para todo tipo de público y luego hay también demostraciones de los alfareros y, de los, eh, y hemos invitado alfareros, o sea, los alfareros de Portillo y además eh, incluyendo alfareros de otras zonas, pues también para... Eh, porque a los alfareros les gusta, eso es, también crece su, eh, su compartir, ¿no? El, lo que hacen. Eh, también pues, eh, muy importante la educación, las visitas didácticas a, para niños, para jóvenes sobre todo. Y luego pues, eh, hacemos mucho hincapié en la difusión. Eh, hacemos muchísimo trabajo de, de comunicación y entonces, bueno, eh, sí que es verdad que estamos muy contentos con la repercusión que tenemos. Mm, ahora, ¿cómo hacemos una relectura y cómo buscamos un... ...un futuro para, para este tipo de, de, de artesanía que parece que está agonizando. ¿no? Eh, a finales de verano del año pasado pues hicimos un, un, la primera edición de lo que serían pues, unas intervenciones artísticas... ...en los alfares, que, fruto del, del trabajo de colaboración de los eh, 20 artistas en los seis alfares... Eh, y estuvieron, pues sí que dialogando, eh, trabajando juntos y finalmente lo que se muestra es el resultado, pero dentro de las alfarerías. Y la idea sobre todo es, eh, también lo que se ha hablado aquí en otros momentos, es eh, conectar con el pueblo y que el pueblo conozca y eh, al visitar, eh, las obras dentro de los alfares, donde encontraban eh, al artista contando y hablando sobre su obra y, a, y al mismo tiempo estando el alfarero contando sobre su taller, etcétera ¿no? Incluso a veces hablando de la obra o de cómo había sido su experiencia, pues eso acerca mucho a la gente. Hay mucha gente del pueblo que no había entrado en las alfarerías a pesar de tenerlas a la vuelta de la esquina. Eh, lo celebramos durante ocho días, haciendo visitas guiadas todos los días y tuvimos unas, bueno, más de mil visitas. Eh, nuestras, eh, nuestra visión sobre el futuro en realidad es muy optimista porque ya en este, primera, este primer intento eh, han dado fruto a el, el, este proyecto y algunos artistas siguen colaborando con los, con los alfareros, incluso uno de los alfareros pues, está ahora mismo eh, produciendo unas, unas lámparas de diseño para una empresa danesa y bueno, pues eso es como darle un valor añadido a su producción, eso cambia el modelo de producción, ¿no? Y pensamos que esta puede ser una línea de, de continuidad porque eso resulta más atractivo para, para la juventud, ¿no? Podría ser un trabajo más creativo en el que haya que trabajar menos por ganar un poco más, ¿no? Eh, por supuesto que esto no puede funcionar por sí solo, eh, habría que crear un, un lugar donde enseñar y sobre todo pensamos que debería ser en el propio portillo, que es donde tenemos ese patrimonio vivo y bueno, pues con ayuda de las instituciones, pues nuestra ilusión sería que se creara un, un centro de formación permanente. ¿no? Eh, bueno, el... Este año vamos a hacer un, una fase otra vez documental, vamos a ahondar en la fotografía, vamos a hacer una, una exposición poniendo eh, en relación las, las fotografías antiguas con las fotografías de, que, que se están haciendo ahora. Y el año que viene ya hacemos la segunda edición de Intervenciones Artísticas y pues ahí queremos dar un paso más, a ver si lo conseguimos, eh, que sería que los artistas pudieran eh, estar más tiempo con los, con los alfareros, entonces hacer un programa de residencias que bueno... Estamos viendo a ver si lo conseguimos. Pues, por ahora nada más. Gracias. Te pasó el testigo. Bueno, como eso de sumarse a los agradecimientos, para mí es bueno para nos, para nosotros es un regalo estar aquí, no solo por el hecho de poder contar lo que hacemos, sino también de pues todas estas conversaciones que hemos tenido estos días que no y de, de crecer juntos y compartir y también de poner cara a iniciativas que para nosotros son referentes ¿no? y conocerlas en persona, pues es un regalo y muchas gracias. Y... Y bueno, yo vengo de... Eh, venimos del País Vasco, de... Eh, me voy a poner de pie, que si no... Eh, con el proyecto Muturbelts, eh, a ver, ¿esto cómo es? Vale. Eh, del Valle de Carranza, el Valle de Carranza es como el corazón verde de Vizcaya, ¿no? el municipio más grande y menos poblado en cuestión de, de humanos, ¿no? porque hay muchísimos animales. Eh, sobre todo, lo curioso de este, de este lugar es que hay eh, la concentración más grande de animales en peligro de extinción de Europa, entre ellos nuestra oveja, eh, Carranza turbelsa que de ahí viene también nuestro nombre, ¿no? eh, y este proyecto surge un poco con en la idea de promover a nuestra oveja, eh, que es la que tenemos en casa. También me encanta contar que este proyecto, esta iniciativa, es una historia de amor, ¿no? que surge al momento en que Joseba y yo nos conocemos y de alguna forma dejamos de pensar en singular y pensar en común y, y juntar nuestras inquietudes, nuestra, lo que nos gusta hacer. ¿no? Eh, bueno, eh, diréis mmm, con este acento del País Vasco... ¿no? Eh, <risa> Soy andaluza, soy de Marbella, eh, de aquella Marbella que fue campo, ¿no? Y bueno, igual a, a día de hoy vivo en lo rural, eh, igual en busca de, de, esa, de esa infancia que me faltaron, ¿no? Eh, pero bueno, en el 2013, cuando conocí a Joseba, eh, yo estaba inmersa en una investigación doctoral eh, sobre la, propia, la investigación desde la propia práctica artística. Eh, trataba sobre el uso del folclore en el arte contemporáneo, una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria en obra de, de carácter sonoro. En esa tesis yo analizaba eh, muchos de mis proyectos que utilizaban algún elemento del folclore popular sonoro, como la castañuela, la la parta, pero sí que en eh, las conclusiones, que fue justo ahí cuando yo se y yo nos conocimos, eh, me daba cuenta que yo no quería contribuir para nada al mundo de la chalaparta ni al mundo de la castañuela, no pero cuando empezó a surgir Muturbels, pues ahí sí es como de yo quiero contribuir al mundo del pastoreo, yo quiero contribuir a la problemática de la lana, yo quiero contribuir, ¿no? Y de alguna forma también, pues, bueno, y luego muchos de los aspectos que, que en esa tesis analizaban, ¿no?, que se están hablando en este foro de la, la dicotomía entre lo oculto, lo popular, lo rural, lo urbano, estaban presentes en esta investigación, ¿no? Bueno, por otro lado, Joseba, él es profesor. Y él es oriundo de, de, de Carranza, ¿no? siempre me he de él, que el día que lo conocí, él me dijo que tenía ocho apellidos de Carranza. ¿no? Y, y bueno, él también tiene una, como, no sé, una formación ¿no? en, en ámbitos de la militancia, de, de, de Gasteche, de cuando yo lo conocí, justo estaba metido en juicios de Gasteche por ocupación. Y, y tiene una gran... Yo he aprendido un montón con él a nivel de gestión cultural. De, ...de organizar eventos y de organizar cosas... ...yo antes no había... ...yo venía de, de, de producir arte... ...pero no de organizar eventos... ¿no? Y, ...y sí que... ...pues del mundo del gasteche y de asambleario... ...pues, pues bueno, también tiene mucho Muturbel de eso... Eh, ...y bueno, el gran partífice de todo eso es suaita eh, ...que de alguna forma pues somos su relevo generacional... O, ...y él nos transmite todo... ...pues ¿no? cuando lo conocí... ...pues toda la problemática de la lana... ...que no sabía qué hacer con ella... ...que todos los años y tal... ...y... Y bueno, eh, la historia es más larga, pero el proyecto en sí eh, surge de alguna forma a partir de la construcción de estos dos artefactos, estas dos bicimáquinas, máquinas, eh, que son para trabajar la lana, una bici rueca y una, y una bici cardadora de lana. A partir de, de la construcción de, de estos dos elementos empezamos a hacer una serie de performance agroecológicas, la llamábamos, pa, eh, en la que hablábamos tanto de la problemática de la lana, del lobo, del relevo generacional y bueno… Esta acción la hicimos en espacios tanto del mundo del arte, de, del primer sector, eh, mundos de comunidades laneras, en encuentros estatales de, de, de proyectos de lanas que están recuperando eh, lanas autóctonas. Eh, y, y bueno, de ahí pues surgió un, eh, un proyecto de vida ¿no? eh, y nos fuimos a, a, a vivir a Carranza. Eh, para resumir un poco así lo que hacemos, eh, tenemos este, este esquema que en, de alguna forma la cabeza de la oveja estarían como los valores preservar, crear, participar, eh, soberanía, eh, agroecología y tal. Y luego están la. hoy no se ve la cuarta pata, pero yo la cuento. Las patas traseras serían leche y carne. Eh, ...que de alguna forma trabajamos en casa de autoconsumo... ...y también con el resto de Pastores del Valle... ...en diferentes eh, actividades que organizamos... ...gastronómicas, eh, sociales y tal... ...y luego la, el arte y la lana... ...es lo que desde Muturbel trabajamos más directamente... ...en el arte pues sigo como artista eh, o creadora... Eh, ...haciendo cosas relacionadas con todo lo que estoy contando... ...y luego por otro lado más en temas de, de dinamización cultural... ¿no? ...o gestión cultural... ...organizamos desde hace seis años la residencia artística... ...de que toma nombre de No, del Buen Vivir... ...ese concepto tan precioso de Latinoamérica... ...y bueno, en esa residencia invitamos a artistas... ...tanto por medio de una convocatoria abierta... ...como directamente a convivir con nosotros... ...y con el resto de pastores del Valle... ...en esas 10-15 días... Eh, los artistas tienen que realizar un proyecto eh, de cualquier disciplina, ta, ta, ta. Eh, sí que en los dos últimos años nos hemos centrado esa, en esa otra pata, ¿no? también para darle fuerza de lanzar ese desafío a los artistas de qué se puede hacer con nuestra nana, que a día de hoy se tira, como en muchos otros lugares, eh, pero sí que también repensar qué se puede hacer con esa nana, no solo desde el arte textil, sino desde otras disciplinas. Pero bueno, también decir que estamos creando un patrimonio de obra de arte textil con nuestra lana, que a día de hoy se tira, muy potente y, y, y muy interesante. Eh, luego, esa, esa residencia en sí se materializan diferentes cosas, eh, como una jornada de puertas abiertas en que los artistas cuentan al valle, qué han venido a hacer. Y, y también invitamos ese día a diferentes agentes relacionados con cosas que nos inquietan, tanto del mundo de la cultura como del primer sector, o, o bueno... Per, ...personas que queremos conocer... ...como una vez estuvo Marvadal, ...otra vez estuvo María Montesino de la Ortiga, ...este año estaba Blanca de la Torre... ...la Comisaría Blanca de la Torre... ...y estuvo también Amets Ladislao... ...que es una ganadera de primer sector de, de Vizcaya... ...que es una gran militante... ...por la soberanía alimentaria Euskal Herria... ...y bueno pues se crean ahí... ...como un ¿no? espacios de saberes... ¿no? Que son, ...y el público está muy guay... ...porque viene mucha gente... ...del mundo del arte, de la cultura... ...pero también vienen los pastores... ...y los ganaderos de Carranza... ...entonces... Eh, luego también hacemos actividades durante la residencia, tanto en la escuela como en el Instituto de Carranza. Ese día también hacemos a puertas cerradas, como agradecimiento a todos los artistas, agentes y pastores participantes, una comida en el restaurante Casa Garras de Carranza, que es Chema que es un gran cocinero, eh, elabora para nosotros cada año innova ocho platos a partir de nuestra oveja. Entonces, eh, por ejemplo, ahí podéis ver unas morcillas de oveja, un helado de queso de oveja o la Royal, que es un reguisado de reguisado de oveja, que no es una receta perdida de la época de los reyes católicos. Y entonces, de alguna forma, es como también apostar por... Eh, el arte culinario la, y bueno, la, el patrimonio gastronómico. ¿no? Eh, luego también, eh, durante la residencia, los artistas, depende de qué época del año con, eh, participan con nosotros, en nuestros quehaceres, pues que si es esquilano solano que solano es como trabajo vecinal, eh, comunitario, o si es la época de ordeño, si es la época de tal, pues ahí están ellos con nosotros. Eh, todo eso se recoge cada año en una publicación. Eh, Luego hacemos dos, intentamos hacer dos exposiciones, una en carranza y otra intentar en un lugar en la ciudad, ¿no? en Bilbao o, o tal. Eh, y luego eh, decir que todo, todo esta parte de gestión y tal ha sido gracias a ayudas que bueno eh, hemos ido consiguiendo de Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento y tal, pero constituyéndonos como asociación cultural. Pero Laurita y Joseba nunca por su labor, su trabajo han cobrado nada de ahí, ¿no? todo ese dinero de la asociación se ha ido a, a generando como una huchita y esa huchita eh, la hemos invertido en investigación sobre la lana. Eh, decir que la lana del País Vasco nunca en su historia se había industrializado, Habí, eh, a día de hoy en, en el País Vasco hay en, en Tolosa una fábrica de chapelas que nunca en su historia ha trabajado con lana vasca, solo con lana australiana, había otra encartación en, en nuestra comarca también, una fábrica de chapelas que uh, perdón, cerró en el 92... Y, ...y tampoco, nunca trabajo con lana vasca... Eh, ...siempre con lana australiana... Y, ...y bueno, en 2017 decidimos colectivizar ese problema que teníamos en... ...bueno, que... Eh, eh, ...y desde entonces recogemos la lana unos 14-15, depende del año, pastores... Eh, selecciona. también es una lana que, claro, al no haberse nunca industrializado... ...se había utilizado para uso de colchones... ...y, y uso doméstico de hilar a mano y unos calcetines y tal... Y entonces, claro, esas ovejas nunca, entre comillas, se han explotado por lana, solo leche o carne. Entonces, claro, el proceso de selección, claro, los pastores no estaban acostumbrados a... ...a limpiar la cuadra para esquilar... ...entonces todo ir de caserío en caserío... ...limpiando las cuadras y, y, y haciendo ese proceso de selección... ...para que la industria nos pueda aceptar esa lana... ...porque si no... ¿no? Eh, ...pagamos un euro por oveja a, a los pastores... ...que es el precio a día de hoy más alto... ...que se paga en el estado por la lana... ...que es un poco también el coste... Eh, ...intentamos cubrir el coste que al pastor le cuesta la esquila... Eh, ...y bueno por primera vez en 2017... ...conseguimos hilar la lana de nuestras ovejas eh, y bueno, estamos también en diferentes proyectos de investigación en torno a qué se puede hacer con esta lana. En 2017 también nos fuimos a... Eh, teníamos la idea, ¿no? Yo seba yo, de, eh, de, claro, nuestra lana es una lana que pica, que igual no puede estar en contacto con la piel pero es una lana también que cuando está en la cuadra, se está manchada, está... Eh, bueno, cuando sale la, la oveja a la calle, ya se apompan, se ponen bonitas. Entonces, es algo que tenga que salir a la calle y que no toque la piel. hicimos jo, pues sustituir la, la, la, la pluma de, de las chaquetas por lana. Le contamos la idea eterna y bueno, esas chaquetas a día de hoy están en el mercado, y fue nuestra idea. Y bueno, en 2020 conseguimos, a partir de nuestro hilo real, realizar un tejido, y nos vimos inmersos en el mundo de la muda. Y... <risa> Y pues, diseñando chaquetas, chalecos y tal. Eh, también colaboramos con eh, diseñadores que diseñan para nosotros bolsos y tal. Eh, colaboramos con artesanas que tejen para nosotros calcetines, gorros y tal. Eh, también con otro proyecto que hay en el Valle de una chica que tiene un una huerta de plantas tintoria que tiñe para nosotros una lana en diferentes colores. En diferentes colores. Eh, y luego también tenemos un yo le llamo, eh, arte en forma de cojín, que es una colección de... Cada año invitamos a un artista a que diseñe un cojín que está relleno de nuestra lana. Y bueno, así como resumidamente yo, para aplicar también, como entender lo que hacemos, como repensar el caserío desde la experiencia creativa, ¿no? un caserío eh, tradicional donde se realizaban un montón de cosas ¿No? que no era un, un monocultivo ni tal, y un poco pues lo que hacemos es como trabajar desde la cuadra a la plaza, la esquila al diseño, del ordeño a la dinamización cultural y, y ya está. Y muchas gracias. <risa> vale. Eh... Durante estas últimas semanas yo creo que las he agobiado bastante a las tres. Bueno, Lara se ha tenido que desconectar, ya no está con nosotros. Les he agobiado con preguntas retorcidas, complicadas, así pesadas, pero como el reloj manda, os vais a librar. Y que creo que tiene mucho más sentido que si alguien le quiere, quiere preguntar algo, comentar algo, pues abrís la palabra. Hola. Eh, quería preguntarte eh, sobre la cuestión de la lana. Eh, sobre el, eh, en una, supongo que una de las cosas que, que en tu proceso de investigación viste en estas dicotomías entre rural y urbano, siempre no se piensa que lo urbano es el mundo del el estrés, el agotamiento y lo rural es otra cosa. Eh, me imagino que esta multitarea, multiinventiva y tal, es precisamente todo lo contrario a la vida bucólica, que uno se puede, eh, no sé, que ciertos estereotipos eh, conservan sobre lo rural, ¿no? Y, y hasta qué punto conectarlo con algunas cuestiones que salieron aquí también, de, este, de cómo a veces eh, este entusiasmo eh, no nos eh, termina volviéndose contra nosotros y... y y obligándonos que para mantener ciertas, ciertas ideas terminemos autoexplotándonos. ¿no? Eh, sí, claro, una vez me acuerdo yo, además que la escribimos, nos pusimos, yo se va yo a escribir, ¿cuántos oficios hacemos? Pues, ordeñamos, esquilamos, diseñamos, maquetamos, programamos, eh, en la tienda online, al pedidos, eh, o sea... Y, y sí, sí que hay épocas también, hay épocas que te marca la, la propia naturaleza, cuando llega la hierba, cuando llegan los partos, cuando entonces, pues bueno, pero yo qué sé, sanla con gusto no pica, no sabemos hacer otra cosa. Sí, hola, bueno, eh, muchísimas gracias por... Eh, presentarnos estos tres proyectos tan hermosos. Eh, yo os quería hablar, bueno, desde un proyecto que transcurre aquí cerquita que se llama Eoalimenta, que también es un proyecto de investigación, acción participativa para conseguir, eh, bueno, que este territorio se autoabastezca de lo que produce, ¿no?, alimentariamente. Y entonces, en relación a eso, os quería preguntar por los fracasos o, o derrotas, ¿no?, que yo nunca considero que sean fracasos ni derrotas, ¿no?, pero creo que es un lugar desde el que también se conecta muy bien ¿no? eh, y se generan cosas muy potentes, ¿no? como compartiendo cuáles han sido las dificultades y, sobre todo, cómo habéis conseguido reponeros a, ante ellas, superaros ¿no? para, para seguir caminando ahí. Entonces, esa por ahí va un poco la pregunta, cuáles han sido las mayores dificultades y cómo habéis conseguido encontrar vías y, para reponeros. ¿no? Muchas gracias. Okay. ...pues eh, puede ser que encuentres muchas piedras en el camino... ...lo que pasa como que las olvidas, ¿no?... ...porque vas con tanta ilusión que, que no llegas a tropezarte. Eh, sí que hay algo que corre en nuestra contra y es el tiempo, ¿no?... ...que mmm, es verdad que cuando empezamos con el proyecto en Portillo... ...pues estábamos muy ilusionados a, a hablar con todos los alfareros mayores... ...que tienen toda la memoria de lo que pasó en el siglo pasado y se nos han ido muriendo. O sea, nos queda uno de los que habíamos eh, pensado que realmente pues, es el que ya habíamos empezado a entrevistar, pero los demás mmm, ya no están, ¿no? Y, y es verdad que es algo muy urgente, ¿no? Que, que nos falta tiempo, que nos, eso nos agobia, ¿no? El tener que correr detrás de, de algo que sí que está en desaparición, que todo corre como en contra, ¿no? Eh, bueno, nosotros, por nuestra parte, pues no sé, que no es solo lidiar con pastores, también con artistas, también con, con, con industria, ¿no? con, con hilaturas, con lavaderos, con tal… Y pues bastante, no sé, hay veces de, yo qué sé, pues llamas a un lavadero, dice la navasca y te hacen clop. Eh, y, y luego también, eh, eh, bueno, de eso que se ha hablado, ¿no? Esa, esa eh, el pueblo que le hemos aportado, ¿no? A veces pues te, te da mucha pena porque esta cosa de chiquí Inferno Andino, eh, Pueblo Pequeño, Infierno Grande, pues... Pues bueno, tal, que pues, pero, pero bueno, no, pues eso que dice Betina, no, del de, de hecho de que la, la ilusión y el, y el hacer, pues que, que no te lo quite nadie. me, igual algo que salió eh, que comentó el, el chico que venía de Mieres ayer, no, que no, y es algo que hemos estado hablando estos días, ¿no? de que, bueno, son sí. Estamos hablando de una realidad es, bueno, eh, que está en una situación muy vulnerable, ¿no? porque el mundo es el que es, ¿no? entonces eh, no podía ser de otra manera ¿no? que se encontraran así. Y bueno, hay ¿no? iniciativas que desde lo artístico lo cultural entran a trabajar allí. Claro, sería absurdo y muy iluso esperar que este tipo de proyectos por sí solos puedan revertir este tipo de, de dinámicas y tendencias. ¿no? Entonces igual se trataría, ¿no? como decíamos estos días, de decir, bueno Cómo desde el arte o desde las intervenciones culturales, si se integran en otras, ¿no? como dinámicas o, o estrategias más amplias, pues bueno, cómo las herramientas de, nuestros, ¿no? de, de nuestro ámbito de trabajo, digamos, puede sumar a, a otro tipo de, de historias. ¿no? Me pongo de pie, que parece ser, como dijeron el primer día, que se oye mejor, ¿no? No, es por la cámara. Bueno, <risa> totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Marc radal Muchas gracias a vosotras por las experiencias. Y yo quería unirlo con la necesidad de un cambio de modelo global, no solo es en, en la cultura ni tal. Creo que todo el mundo, muchas de las personas que estamos aquí, estamos entendiendo qué significa el buen vivir, qué significa vivir desde la soberanía alimentaria, desde la soberanía energética, que es, como decía la compañera aquí delante el otro día, precisamente lo que no hacen las grandes infraestructuras eólicas y, y fotovoltaicas que están asolando el mundo rural. ¿no? Entonces, para el Ministerio de Cultura, pues creo que ya que está sentado en un consejo de ministros y ministras en donde están otras áreas, la... tiene que llevarse al debate también en las altas instancias de, del Estado un cambio de modelo, claro, chocamos con, con toda esa realidad que hay, pero la evidencia de que el mundo rural no es un problema que, que cargan las sociedades, sino que es buena parte de la solución, ¿no? por la soberanía alimentaria, por la, eh, eh, la vida digna de todas las personas, pues no hay otra solución, desde el arte, la producción y todas las áreas de la vida de cada uno. ¿no? Gracias. Yo quería traer una cuestión, me encantaría, me encantaría verla. Tras todos estos días, ¿no? Eh, como traerlo a que, y cuando hablabais vosotras dos, creo, creo que, te, de hecho, te estoy cogiendo algo que te oí que te, a ti en Mark, en otra. Eh, ¿Qué cuerpos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué gestos corporales? ¿Qué manos? ¿Qué... ¿Qué, qué, qué, nuevas inclina, qué nuevas inclinaciones del cuerpo, ¿no? Ante un cuerpo, bien sea así sentado o bien sea, como también lo veíamos con las gaiteras, que los cuerpos que hemos visto son los cuerpos festivos, los cuerpos joteros, pero hay que otros, otros cuerpos, qué manos, ¿no? Me encantaría ver esos gestos de la mano que en, que en todos esos oficios, ¿no? Que seguramente uno es este, pero otro es este, ¿no? Como una, una, no sé cómo decir, un catálogo de esos gestos y esas inclinaciones corporales. Sí. <risa> ya no sé qué decir, pues parece como ¿no? que hay mucha chicha ahí por, por analizar, ¿no? Y... No sé, sí. Sí, la verdad es que sí. <risa> y, muchas, y también las espaldas, ¿no? Y todo. <risa> Madre mía. Sí, lo que sufren. Sí. Igual a, ra a raíz de esto... Eh... O sea, ¿no? cuando pensamos en ¿vale, no? Como recuperación o reinterpretación de ciertos elementos ¿no? de esos conocimientos, de esas prácticas o así. Eh, cuando yo, entre otras cosas, eh, a menudo trabajo con semillas, variedades locales y así, ¿no? Y ¿no? puedes obtener, encontrar todavía, se encuentran algunas cosas, ¿no? En caseríos, así y tal. Y siempre decimos, ¿no? De decir, bueno, la semilla es un contenedor de información por sí, ¿no? Es un condensado de tiempo ¿no? y de, de información, pero eh, a poder ser, es muy interesante y muy conveniente eh, recoger también la información ¿no? agronómica, culinaria, etcétera, que asocie, asociada a esa semilla. ¿no? Quiero decir que rescatar ciertos elementos aislados de un mundo que obviamente no existe, al menos en este contexto geográfico, ¿no? eh, siempre va a, va a haber una pérdida inevitable, digamos, ¿no? Y eso es algo que el otro día te decía que tenía una pregunta pendiente para hacerte, ¿no? Que no se me ha olvidado, pero que bueno, ahora no la voy a plantear, ¿no? Pero es como, eh, ¿en qué medida rescatar elementos aislados y sueltos, no? Que sí que son replicables, reproducibles, que podemos entender así, sin el mundo que acompañan esos gestos, esas técnicas, esas miradas, etcétera, bueno, será siempre, bueno, obviamente, o sea, no, a más no podemos llegar, pero ahí hay como una pérdida muy importante, ¿no? Yo he pensado sobre todo en, en la, la interpretación, ¿no? en, en las formas de, de cómo, el, o sea, no sé cómo decir, ¿no? Cómo, en qué contexto mental, físico y social se enmarca el, el acto de cantar cierta canción, digamos, ¿no? Que una cosa es recuperar la partitura o la letra o así, e incluso veo sencillo recuperar... Y conocemos experiencias de dinámicas comunitarias que se pueden generar, ¿no? Eh, como recuperar esa función ¿no? que la folclorización le, le expropia, digamos, ¿no? a ciertas expresiones de la cultura popular, pero hay algo que, que es inherente a un mundo que ya no existe, digamos, que, que difícilmente podremos llegar, ¿no? Ahí. Y bueno, luego ya seguiremos ahí en el pasillo. ¿Alguien tiene la.? Ah. Vale. Eh, bueno, gracias, lo primero, por lo que, que contáis y cómo lo contáis. Yo pensaba, mientras hablabais, y bueno, por de formación profesional y la práctica que nosotros también hacemos en el, en el territorio, aquí, <risa> eh, a través de, de, bueno, de la práctica cultural contemporánea y pensaba bueno, pues en la custodia, en la retención de esos saberes, ¿no? en, en tener herramientas que las generaciones del futuro tengan acceso a esos saberes, ¿no? como habéis hablado, pero pensaba también en el rol que a, que a veces cumplimos de propios custodios del territorio, ¿no? de la manera de habitar, de ser del que parece que hemos ido saliendo ¿no? y esa integración que ahora ya después de tiempo habitando el rural, muchas que hemos llegado allí pues, por caminos diferentes, pero muy similares a veces. Quería saber, por ser concreto, un poco cómo sentís vosotros, eh, vuestros proyectos, vuestras personas, eh, formando parte de, ese, de, de esa nueva era de custodios, por así decirlo, de habitantes del territorio y que continúa imitando eh, algunas prácticas acogiendo algunas otras, pero incluyendo nuevas formas, nuevas, nuevas eh, prácticas también, y sobre todo, y esto ya sí que es por deformación profesional pura y dura, eh, cuánta relación al final tienen esas prácticas con políticas, subvenciones, líneas, apoyos de reto demográfico, etc., etc., con la cultura. Gracias. ¿Es que... Eh, José, ¿me ha ido la, la, la primera pregunta? Eh, perdón. Eh, en relación con el, con, el, con el pueblo en sí, eh, pues la verdad, eh, eh, no, no sé, te, te respondo la, prim, la última que... Sí que, de alguna forma, la problemática de la lana no es solo nuestra, sino que es un problema de país, ¿no? Es un problema, ¿no? ver si hablamos de País Vasco o de, de, y de muchos lugares más del mundo. Entonces, entendemos que ese problema no es solo nuestro. Entonces, nosotros hemos llamado tanto a Gobierno Vasco como a Diputación y tal. Y, bueno, las cosas de Palacio van despacio cuando se quiere y cuando no van súper rápido. Pero, pero, bueno, esas puertas están llamadas y sí que hemos tenido ¿no? como esos contactos y tal, pero... Pero bueno, es complejo, no es complejo hablar con... Eh... Pero bueno, creemos que, que se tienen que mojar, ¿no? Es que es necesario. Y, y luego en relación a, al, al, al pueblo y al... Es que no, me he perdido con esa primera pregunta. ¿Cómo os sentís en eso? Y, y, ¿Y si sentís ese, ese peso como algo guay, como algo, bueno, responsabilidad? Y... Sí, bueno, jo, pues hay momentos y momentos como una ola. Hay momentos que estás muy guay y hay otros momentos que dices... Carranza es un poco complejo en el hecho de que es un valle muy grande y son 49 barrios. Igual de una, de uno a otro hay más de 20 minutos en coche, no hay como un núcleo. Entonces estamos muy dispersos, esa cosa de plaza, de barrio, de tal, no existe. Entonces yo veo, si no me muevo de mi barrio, veo a cinco personas. Entonces es muy complejo eh, esa cosa de. de... Sí que en ca... yo ahora, voy a la carnicería y es como, Laurita, tal, no sé qué, de que sales en la tele y no sé qué, no sé cuánto, y, y, y empiezas a socializarte, ¿no? Que es como. Pero, pero es complejo. Y luego también decir desde mi persona, yo llego a Carranza y justo me quedo embarazada. Eh, entonces la maternidad es muy solitaria. Eh, también muy turbensa. a mí me ha permitido pues, tanto tener esa relación con el mundo del arte desde ¿no? de, de casa y, y también eh, eh, empoderarme eh, en desde el mundo rural y en relación con el primer sector. ¿no? Y, con, y, y es como una excusa también para conocer a, al valle. Pero, pero bueno, es como una ola, es, hay momentos de subidón y momentos de cago yo aquí, ¿No? Pero como supongo que todo el mundo, cualquier lugar. Sí, yo creo que nosotros no podemos, no podemos cargar con esa responsabilidad porque no es, no es nuestra función. Nuestra función es poner el foco, aquí hay algo que está pasando, atención, pero... Eh, podemos seguir aportando desde nuestro sector o nuestra, nuestra, lo que sabemos, pues aportar nuestro granito de arena. Eh, lo que sí que es importante a lo mejor es, aparte de contar con ayuda institucional, que es evidentemente necesario, es, es mmm, eh, poner en marcha cosas de manera que, que haya un aprendizaje y que uno mismo, o sea, que, que la cosa ruede sola, ¿no? Y vamos, que como esto que ocurre, que están cambiando ciertas cosas, en el, como trabajan los alfareros, ¿no? que están cambiando el modo de producción o que están intentando hacer cosas más creativas, bueno, están ilusionados. Y bueno, iba a ser otra cosa que era, <risa> porque has hecho como dos preguntas, ¿cómo nos sentimos nosotros? Eh, yo creo que en general lo que nos pasa a todos los que estamos colaborando en este proyecto es que tenemos momentos y momentos y hay momentos que te arrastra porque uno se mete y, y, y parece que te lleva y te tienes que parar y decir, no, es que aquí llegas hasta aquí, no puedes meterte más allá porque no es tu función, ni sabes hacerlo y no es esa la función. La función a lo mejor es transmitir y contactar con los que sí que puedan. ¿no? Eh, hace cinco minutos que teníamos que haber terminado. Pues nada, pues venga, a la última.